Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 6 de marzo del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana, en nombre de todos mis compañeros, le damos las gracias Porque ustedes nos permiten compartir estas dos horas de arduo trabajo hecha especialmente para ustedes Hoy les tenemos muchas eh, noticias también de interés nacional, locales e internacionales, entrevistas, comentarios tema del día en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo junto a ustedes. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con toda la provincia del Nordeste, desde Hermanas Mirabal hasta Samaná. Gracias al Canal 14, que nos enlaza con la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41, con la Olímpica, Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, al 17 a través de Televiaducto, con la Provincia de los Presidentes, Espaillat, Moca, y al 1014 con todo Estados Unidos y para todo el mundo, Telenor.com.do. Hoy estaremos compartiendo junto a ustedes estos interesantes temas. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para hoy nos dice que las condiciones del tiempo van a continuar con, con intenso oleaje en toda la costa norte. Atención, toda la costa norte, intenso oleaje debido a a los vientos fuertes que se están registrando en el Atlántico Norte. Se mantiene la recomendación a las, a las pequeñas, medianas embarcaciones a no adentrarse mar adentro y mantenerse en la costa, a proteger vidas, a proteger propiedades, como la también se prohíbe eh, estarse bañando en las playas, en las condiciones que están ahora el mar, sobre todo aquellas zonas que son bajas como lo es en la provincia Nagua y Matancita, María Trinidad Sánchez, Gaspar Hernández, Bayat, San Fernando en Montecristi, Sosúa y Cabarete, Puerto Plata, donde se producen penetraciones costeras que pueden tomar muy se pueden tornar muy peligrosas. Hubo que desplazar 200 familias ayer de lo que es eh, María Trinidad Sánchez por Matancita. Estas condiciones van a comenzar a mejorar a partir de mañana en la tarde, a, o más bien el jueves. Hoy las condiciones meteorológicas locales se van a mantener con un ambiente de concentraciones nubo, nubosas durante las horas matutinas hacia la zona norte y noreste, pero con tendencia a disiparse Pueden ocurrir aguaceros en lo que es eh, eh, los Haití, zona oriental, y se va a mantener también el sistema de baja presión sobre el Caribe central. Es decir, vamos a cuidarnos de los oleajes en toda la costa norte, oleaje anormal y viento fuerte en la costa atlántica. Se mantienen las recomendaciones a las autoridades sobre el uso de playas y embarcaciones y las lluvias seguirán escasas. Esas son las condiciones que tenemos para el día de hoy. Sigue un intenso frío en Estados Unidos, sigue un intenso frío también en Europa y Rusia y toda esa zona del hemisferio norte. De inmediato, compartir lo que la producción tiene preparado para todos nosotros. La voz de la mañana que se titula como Chivo sin ley. El plan de recuperación de espacios públicos que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís es un fracaso, toda vez que se realiza sin ningún tipo de planificación y solo para algunos sectores de la población y no así para todos como manda la ley. Decimos esto basado en el desorden que impera en algunas calles de la ciudad donde como muestran las imágenes, las aceras son utilizadas como parqueo para centros comerciales violando el derecho que tienen los peatones de transitar por las aceras tal es el caso de este centro comercial ubicado en la calle 27 de febrero el cual, por lo visto cuenta con el apadrenamiento de las autoridades del ayuntamiento de San Francisco de Macorís ya que lo hemos denunciado en varias ocasiones y el problema aún persiste como vemos existe en este lugar señalización de exclusividad de parqueo como si se tratara de un espacio privado Razón por la cual los peatones se ven en la obligación de caminar por la calle poniendo en riesgo su vida. El mismo problema existe en la calle El Carmen de esta ciudad donde los choferes de la ruta San Francisco Cotuí y las Guaranas utilizan como parqueo toda la acera dejando a los transeúntes a su suerte sin que se vea allí la presencia de las autoridades. De esta forma es irritable ver cómo el ayuntamiento retira a los vendedores que ocupan las aceras y, sin embargo, permite que este tipo de violaciones a la ley sucedan en pleno centro de la ciudad. La ley debe aplicarse a todos, sin excepción alguna. Gracias a producción por esta interesante voz de la mañana que nos trae hoy. Antes de analizarla vamos a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Agradecerle siempre a él porque nos permite y que nos permita entre, eh, resolver nuestras situaciones cada día. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Hoy Francis es. Como el chivo día... sin ley. Hoy es el Día Francis Mundial de la Eficiencia Energética. Y nosotros aquí como el cangrejo. Para atrás. Con carbón. Eh, Sinceramente. No es fácil uno se ríe, sentirse pero eso, uno. Eso es fuerte. Burlado y, y sobre todo tomado de pelo cuando vemos una publicidad que avanzamos hacia una energía de menos impacto ambiental y es la peor que puede tener el Caribe, no le quepa la menor duda. Mira, la verdad es que, que la gestión municipal debe tener una visión objetiva, pero a la vez integral, Objetiva porque debe ser objetivo del ayuntamiento la de recuperar las vías públicas peatonales en todo el momento, incluyendo en aquellos lugares que se va a construir nuevas viviendas. Son las mejores oportunidades para recuperar las áreas peatonales. Siempre lo he dicho, que se garantice posterior al permiso de uso de suelo y posterior al permiso de construcción, en la ciudad de San Francisco de Macorís, se garantice la supervisión efectiva del Departamento de Obras Públicas o Departamento de Planeamiento Urbano, cuestión que garantice que lo que se aprobó y es por lo que se está construyendo se cumpla al pie de la letra tal cual el Ayuntamiento le otorgó el permiso garantizando áreas de parqueo y garantizando vías públicas peatonales, la parte integral es que sea para todos. Como debe de ser, como Correcto. debe de ser, que la ley abarque a todo el mundo. Si hay que tener control en la vía pública, en las aceras, y respetar el contén donde va el peatón, debe ser para todo el mundo. Correcto. Ahí observamos un negocio, esas líneas deben de borrarse y ponerla adecuada, que el vehículo quepa en la manera que hay el espacio, pero dejando el perímetro que otorga la ley como requisito de ciudad para que el peatón tenga por dónde caminar y no tenga que irse a la carretera, porque cada vez que se baja a la, a la calle está tomando un riesgo de ser impactado por otro vehículo que venga por ahí y entonces pone en riesgo la vida humana. Lo mismo pasa en otras vías, en otras áreas. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que continuar la investida, hay que continuar trabajando sobre eso. Aquí estábamos totalmente como chivos sin ley. Se, eh, vino un programa de recuperación de espacio público, excelente programa. Continuar con él, continuar con ese desafío, seguir trabajando, para lograr definitivamente una ciudad que respete al peatonal, que respete al municipio, que todos los espacios públicos sean devueltos. Hay un caso por ahí, Francis, que anda caminando también, que luego lo vamos a tocar, sobre los espacios públicos de los ríos también, que es un espacio eh, por ley establecido, que luego vamos a hablar de eso. Pero en este caso, las vías públicas, tanto tarantines de ventas como eh, oh, eh, talleres, como parqueos, que se ha hecho un gran trabajo en recuperación, hay que continuar haciendo, porque si se deja, vuelven y toman otra vez esas vías públicas, nuevamente vuelven y toman las aceras y empiezan a poner vehículos, empiezan a poner tarantines de venta, empiezan a poner todo lo que estaban acostumbrados. También hay que mantenerse vigilante en las nuevas construcciones que se estén haciendo, porque hay que respetar totalmente las leyes municipales antes de construir el Departamento de Obra Pública, el Departamento de Planeamiento Urbano, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Tránsito. Mira, todos trabajando de tal manera que se pueda... Eh, la tener regulación eficiente sobre las nuevas construcciones también. Tocar estos temas, se hace necesario tener nosotros la comprensión del debido proceso, porque estaríamos criticando sin argumento, sí pero precisamente como tú lo tocas, se requiere, primero, el territorio del municipio de San Francisco de Macoría está bajo el mandato de la ley 176 que le da como gobierno y administración al ayuntamiento de la ciudad. El ayuntamiento de la ciudad posee los órganos necesarios que le indican sus funciones en un manual de procedimiento que me parece no lo están conociendo. De hecho, en ocasión he hecho preguntas al propio Fulvio Ureña si a él se le ha tocado para consultarlo referente a medio ambiente. Y me ha dicho que no. Digo, pues, uno u otro órgano están actuando de espalda a la ley. ¿Por qué? Porque cuando empieza el procedimiento de solicitar construcciones, edificaciones a través de planeamiento urbano, que luego llega a ser evaluado por un, una comisión en el consejo de regidores que es el que va a otorgar el cambio de uso de suelo porque en un momento estaba para uso, era un solar simplemente y luego usted lo va a utilizar para construir pero también se requiere de que esa construcción no impacte al medio ambiente y debe ser evaluado por el departamento de UGAN que es el que indica como recomendación o como orientación y soporte al órgano que está trabajando el mecanismo de esa forma usted cumple con los requerimientos, pero luego que usted obtiene el permiso o la, el uso de suelo y a la vez el permiso de construcción caramba, constructor sea más consciente y no varíe el diseño original por el cual a usted se le otorgó un permiso pero el ayuntamiento tiene la obligación de mantener hasta el final una supervisión de darle seguimiento a cumplir con lo que se aprobó, no con lo que quiere el constructor. De ahí vienen los tormentos a futuro. Es decir, como Chivo sin ley, trae consigo una especie de llamado o de bocina o de sirena para poner la atención a la autoridad que corresponde y a la ciudadanía en general, y sobre todo a todo aquel que tenga la voluntad y el dinero para invertir en la ciudad. Cuando usted hace una inversión, dele calidad. ¿Cómo se le puede dar calidad partiendo de su inversión a su propia construcción? Claro, teniendo consigo una construcción que no invade el medio ambiente, primero, que no golpea a la ciudadanía y al, sin, y al medio circundante donde se está construyendo y cumpliendo las leyes. Hay una llamada... Muy buenos, día, muy buenos días, muy buenos días. Vamos día, a escuchar. Buen día. Buen día, Irka. Está, mi amor. Bien. Hola, buenos días, Irka. Yo necesito hacerle un, una pregunta. Diga. A, a cualquiera que me lo pueda contestar, sobre todo a los que trabajan en la ayuntamiento. Eh, yo no sé cuál es la idea. El ayuntamiento ahora, por ejemplo venga ahí el triangulito que está frente a la bomba de, de los mártires la que, era, la que le llamamos toda la vida la bomba de los litos que un extremo a otro donde está el agarro de la miel para cruzar aquí, obligatoriamente tiene que cruzar la, por la calle porque quitaron la calzada y la pusieron de mata a todos una mata feísima, una mesa de matita feísima cuando tú vas no calzada en la misma cera de, de donde es Mami, por la avenida de los Martins, que la, esa calzada por donde vive Susan, es grande. Hicieron un hueco para sembrar mata pero que eso es para que la gente camine. Pero te voy a otro sitio, en el cementerio. Se sí, quitaron, de la, el, quitaron de la cera es verdad. Hay una mesa de hoyitos con masa O sea, fue... el mismo ayuntamiento le está diciendo a la gente, la calzada es para yo sembrar ustedes caminen entonces todo el mundo está juntado en el pueblo nadie puede caminar por, la, por las aceras es verdad Esto, y eso lo está haciendo el ayuntamiento sí mira Esto, y eso es lo que yo quiero que me expliquen no, gracias, mira. buen día nadie, gracias, muchísimas gracias me voy a atrever a darle una pincelada yo que tengo contacto con regidores lo primero es que eso no pasó nunca para ser modificado en el diseño original. Y una de las cosas que me gustaría que lo sepa Canela y que lo sepa los asesores del alcalde, que siguen violentando la ley y la norma, porque el hecho que sea alcalde o dirección de tránsito no le da facultades si no logran conseguir la autorización del órgano competente para el municipio, que lo es la sala capitular. Así en es. otras instituciones no son los consejos, como se llama, consejos consejo del azúcar para el asunto de, de ese tema, el consejo, eh, cualquier consejo, bueno, del agua, lo que sea, siempre requiere de la autorización del órgano competente. Bueno, si usted quiere un auto de buena calidad, como nuevecito, recién importado, vaya a Gordo Automol, ahí está la jipeta, el carro que usted está buscando. Dele velocidad y vaya a la avenida Antonio Guzmán Fernández, al Gordo Automol. Y montate en ese vehículo que tú estás buscando. Llámalo al 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta con calidad. Bueno, yo tengo aquí unas, unas opiniones de de Amables Televidente déjame ver, buenos días Ángelo de San Francisco de Macorís buenos días que la voz de la mañana habla de los espacios públicos me gustaría comentar que la parte de atrás de la Yoma Supermercado en la calle Osto ha causado con los entaponamientos de camiones de carga y descarga, están causando accidentes y entaponamientos también resaltar en la entrada del Banco Popular urbanización Caperuza, entrada el negocio de Don Eufemio Vargas acerca de caminar la peatón, es área de carga y descarga de esa empresa. Los peatones somos obligados a tomar las aceras enfrentando el peligro de vehículos pesados a carga. es un peligro deberían observar esas autoridades correspondientes. Gracias. Ese es Ángelo de San Francisco de Macorís. Eh, tenemos también a William Hernández Que manda un buenos días Y Roberto Johnson Que nos envía el Todopoderoso Al cual nos alcanzamos Grande en el poder y el juicio En multitud de justicia nos afligirá Job 3723 Bueno así Seguimos más adelante En de mañana Quédese ahí que en breve volvemos Hay más contenido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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y aquí estamos junto a nuestro compañero Francis Rodríguez, luego se va a integrar también Raquel Ortega. Y ya se escucha la música, la música de la noticia que nos trae Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, Fulvio? ¿Cómo estás, hermano del alma? Bien, bien, hermano, aquí esperándote, rápido. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Francis, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Adiós, las gracias. Bendiciones para ti y los tuyos también. Y bendiciones Bien. para todos los mexicanos que desde ya están activos con el número 1 de mañana para seguir, ¿verdad?, enterándose de otras informaciones acaecidas en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Bueno, rápidamente vamos a las noticias. En el ámbito internacional, maestros vuelven a marchar contra la reforma educativa en Argentina. Miles de maestros marcharon desde el Congreso hasta la sede del Ministerio de Educación como parte de las movilizaciones que tendrán lugar durante la huelga de 48 horas convocada en reclamo por Paritaria Nacional Docente Mejores salarios, Mejor Presupuesto y en defensa del régimen jubilatorio docente. Vamos a escuchar entonces esta información ampliada. Adelante. Por más agravio, por más ofensa, por más maltrato que nos dirija, nos va a hacer olvidar que una maestra, un maestro, vale mucho más que todos estos mercadores que quieren privatizar, destruir, mercantilizar la escuela pública. No vamos a permitir el cierre de escuelas nocturnas, el cierre de escuelas rurales, el cierre de institutos, el cierre de carreras. Bueno, señores, ahí está la manifestación en Argentina. Kim Jong-un y delegación surcoreana discuten posible cumbre. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió ayer con una delegación del gobierno de Corea del Sur en Pyongyang, en la que evocó la mejora de las relaciones. Y una posible cumbre entre ambos países En dicha cumbre podría tratarse el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte Señores, esto podría transformar, ¿eh? podría ser un avance en estos países que han mantenido durante muchos años Un ambiente de negatividad, ¿eh? de discordia señores, increíble Ahí está el líder norcoreano Kim Jong-un Vamos al ámbito nacional. Grupo de dominicanos quema viviendas de haitianos en Navarrete, Santiago. Se desconocen los motivos reales. Ahí están las imágenes, señores, de estas viviendas que fueron carcinadas, quemadas por esos dominicanos. Y vamos a escuchar entonces la información ampliada. Adelante. Yo estaba acostado en mi casa cuando oí que subían los bomberos. Yo ni sabía que era para acá, porque mi mamá vivía ahí se... nos dijeron que fue por un accidente, una persecución que hubo de un joven que murió, que, mató, que, se, que se mató en un accidente. Sí, se, mató un, se mató un joven, sí, pero no sé si en realidad sería por eso, no sé, para ahí sería la causa. Bueno, señores, esta supuestamente se dice, ¿verdad?, que fue represalia, en venganza por la muerte de un joven que se mató en un accidente. Al parecer había algún haitiano vinculado. Y ellos entonces fueron de esta manera a cobrársela, como se dice. Mírenlo ahí, señores. Increíble. Eso fue en Navarrete, Santiago. La ADP y Ministerio de Educación llegan a un consenso. Conflicto, ¿eh? Luego de las elecciones de los directores regionales. Vamos a ver entonces las declaraciones. Adelante. Estas comisiones estarán trabajando... ...una serie de aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales... ...y eh, también eh, de trabajo de los maestros de nuestro país... ...como es eh, el tema de los viáticos para los maestros... Eh, que, viven, ...que trabajan, que laboran en zonas remotas, en zonas rurales... ...y deben desplazarse eh, durante toda una semana a dar la docencia. En las sociedades civilizadas... Cuando tenemos ideas que se entrecruzan, entonces no hay otro lugar que dirimir lo que no sea la justicia y ambos actores acogerse a lo que mediante sentencia eh, emane de los tribunales. Bueno señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad? Medio de este consenso que han llegado ambas partes. Vamos al ámbito local-regional. Comenzamos por hostos. Estudiantes. Bueno, por allá denuncian precariedades en Centro Educativo. Estudiantes y maestros del Liceo Eugenio María de Hosto en Hostos. Escuchemos. Nosotros tenemos tres años en pie de lucha para que este liceo tenga una seguridad digna. El deterioro eminente de la lona asfáltica, como pueden apreciar, que en un principio era un, un, muy pequeño y que ya es total. Necesitamos que Andrés Navarro, el ministro de Educación, el presidente, si así fuera necesario, venga en auxilio de nosotros. El ministro vino a nuestro centro y nosotros nos sentimos bastante alegres porque pensamos que esta problemática se iba a solucionar. Y lamentablemente no fue así. No hicieron nada. Caen grumos del techo en nuestra comida. Exigimos que este centro sea reparado. Necesitamos un centro seguro que garantice nuestro futuro. Ahí están las declaraciones, ¿verdad?, sobre la situación por allá en este liceo, en la comunidad, en el distrito municipal de Osto. ¿Eh? Bueno, miren, haitianos residentes en San Francisco de Macorís dicen que no tienen problema con los dominicanos. Saben que hay una tensión en el país, ¿eh?, vamos a escuchar a esos haitianos adelante ya, yo nunca tiene problema con dominicanos. y yo tengo un sitio que vivir y todo el mundo te gusta porque no hace bulla con nadie pues, entonces yo soy tranquilo trabajamos y comiendo viviendo Así yo para mí yo tranquilo aquí yo tranquilo igual y igual, de, igual de yo aquí Haití. sí. Pour moi, je travaille bien, je mange bien, je, je, je suis bien. Oui, je vivais tranquillement, tu sais. Mais je vivais en un je vivais bien, je vivais tranquille, Je n'ai jamais de problème avec personne, et personne ne pas eu de problème avec moi aussi. Moi aussi, j'ai 9 ans ici, je travaille bien, j'ai beaucoup de muchos amigos dominicanos a mí hay do, mucho dominicano conoce a mí yo está tranquilo yo no molesta ni nadie y nadie no molesta mí, yo soy tranquilo yo trabajo y bien también nunca tiene problemas con nadie viviendo tranquilo viviendo tranquilo trabajando pero yo quiero que el país ese país un vecino que sigue compartir bien esa no que el pelear, te sabe, pelear no, no le conviene a nosotros, te sabe. Yo tengo como 18 años cuando yo vivía aquí, siempre me viví tranquilo, pero no me buscaba problema Pero yo quiero ese país y Haití vivir tranquilo, somos unos destinos, sí, pero no, de, no puede decir que busca problemas. Pero aquí está nosotros bien y allá también Señores, ahí está, ¿verdad? Vamos a dejar de seguir inyectando esa negatividad entre esos dos países y entre los haitianos y los dominicanos. Miren, vamos a ver. Estrella Betances Martínez fue encontrada ahorcada en el sector Los Rieles por Los Maestros aquí en San Francisco de Macorís. Su hermana dice que no fue ella que se quitó la vida, sino que fue su esposo o su pareja que la mató, escuchemos Ellos dicen que ya se ahorcó pero ella no se ahorcó También dijo que ella se la mató ¿Y qué sospechan ustedes? De marido Sí, él le daba, siempre le daba Siempre le daba voz. porque ella me lo decía ¿Cómo se dice que ella falleció? Es que ahorcaba, pero ella no se ahorcó ella no lo hizo, yo no sé, se desapareció, yo no lo he visto a ella, yo fui allá a su casa cuando la tenían allá No, el teléfono de ella se desapareció también, el teléfono no aparece, dije que lo tiene la hermana La hermana no dice nada, yo no le he visto tampoco, nadie, nadie dice nada, ni la policía que fue anoche dijo nada señores, ahí está la policía debe de investigar a fondo esa eh, situación, señores, miren, dirigente estudiantil denuncia ola de atracos en la UAS Recinto San Francisco, increíble, en las inmediaciones, la zona universitaria, el foco de los delincuentes, ahora de los atracadores aquí en San Francisco, vamos a escuchar a Joel Martínez, adelante. Decir que la inseguridad que se está viviendo en estos momentos en el país se está reflejando alrededor de nuestra universidad. Nosotros a diario tenemos aquí estudiantes que son atracados, no importa la hora del día, eh, cuando los delincuentes incluso denuncian que tuvimos los estudiantes que la pasada semana en hora de la mañana fueron atracadas varias estudiantes y que también en el puente peatonal que el síndico Sogue prometió comprometió a tener una vigilancia permanente, nuestros estudiantes han sido atracados. Nosotros hemos hablado con el general de la plaza para que aumente el patrullaje por la zona universitaria, pero al parecer esto no ha sido posible o no han dispuesto de que la policía patrulla de manera permanente por los alrededores de nuestra universidad, ya que nosotros hemos salido al frente de la universidad a ver si hay un patrullaje permanente y hemos durado horas y no pasa una patrulla policial por el frente de la universidad y eso... La delincuencia eh, aprovecha para atracar a nuestros estudiantes. Señores, a propósito de esta misma situación y qué opinan los comerciantes de la zona universitaria, escuchemos. Están cometiendo barbaridades, muchos atracos, eh, los principalmente los viernes y los sábados que esto está muy concurrido con los estudiantes y nosotros nos preocupa a los comerciantes por acá porque este, están pasando demasiadas cosas nosotros le pedimos por favor al jefe de la policía que acá se mande eh, por lo menos esté una patrulla dos personas este, eh, permanentes por acá ¿para que porque en verdad eh, a nosotros a los estudiantes nos preocupa Ese comerciante de la zona universitaria Miren conflicto entre la unión de juntas de vecinos Y eh, la urbanización Cordero Tejada por unos terrenos ahí Vamos a ver entonces las declaraciones sobre esta situación Adelante Hoy nos encontramos aquí en el Ayuntamiento Municipal Con la finalidad de aclarar algunos asuntos Con un terreno que nosotros tenemos en la urbanización Cordero Tejada un terreno que realizamos en una permuta con el ayuntamiento municipal, ya que el terreno nuestro estaba en la comunidad de la Alta Gracia, lo entregamos a la Junta de Vecinos de allá para la construcción del liceo o escuela Porfirio Jereas Raíz del asesinato del director y la profesora allá en esa comunidad. Yo vengo hoy a buscar una certificación y me saltan con que aquí habían estado unas personas de la Cordero Tejada, reclamando el terreno para ellos eh, Miguel Martínez, el, el profesor, el director de La Paulina, Venezuela, y Mercedes Cruz, una empleada de aquí. Entonces nosotros queremos decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que ese terreno es de la Unión, no de Odilín Morel, como ellos están vendiendo, porque nosotros no nos interesa eso. Eso es de la Unión de Junta de Vecinos, una institución de servicios comunitarios. Bueno, ahí están las declaraciones de Odilín Morel, en torno a que miembros de la Junta de Vecinos de la Urbanización Cordero Tejada han expresado de que mantendrán su lucha porque ese terreno le pertenece a la comunidad. Cancelados del Ayuntamiento advierten continuarán con la lucha. Nadie lo va a mover en el Parque Duarte, según ellos. Escuchemos. Estamos aquí todavía mildigando con el alcalde Ale Díaz que todavía no nos ha resuelto nuestra situación de las prestaciones laborales de cada uno de estos, de estos empleados. Hemos estado recibiendo llamadas, avisos de que nos van a hacer daño y nosotros no vamos a coger esa porque nosotros vamos a permanecer aquí en el, frente al ayuntamiento. ...hasta que se nos resuelva nuestro caso. La actitud asumida, no solamente por el alcalde municipal, sino también por la sala capitular... ...que nosotros también la responsabilizamos de la situación que se está dando con los trabajadores que fueron cancelados. Bueno, ahí están las declaraciones de estos obreros cancelados. Denuncian cúmulo de basura... En la villa Olímpica, ahí vemos, señores, cómo se encuentran los contenedores repletos. ¿Eh? Vamos a escuchar entonces esa información. Adelante. Esa basura no hay aquí que de adelante la han dicho es mundo lleno basura. Yo vi una garraza anoche con una, ahí, que era con una carretilla yendo hacia arriba. Eso es, Yo que ahí no metían basura porque son polen. ¿Le afecta el colegio, ese basura. Sí, porque ¿no allá va ahí bajo. ¿Pero qué tiempo dura el camión para pasar por aquí? A Dios tiene como... como que de viene. Es más de, de vemos, para acá. ¿no? Vemos en estos momentos ¿tú? que está hiriendo más. ¿no? El llamado, que le hacen a, al ayuntamiento? Ellos llamaron. La gente esta mañana y le tiran fotos y todo. ¿eh? ¿Usted dice que hay personas de otro sitio que vienen a tirar basura ahí? ¿eh? la tiran aquí la basura.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 es la que consumen los muchachos, ¿verdad? Porque es exquisita, ¿verdad, Jorge? Ay, mamá, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Bendiciones para todos y todas. Consuman agua randilán. Feliz resto del día. Compañeros del alma, Francis, Fulvio, vuelvo con ustedes. Bye, bye muchas gracias sí, muchísimas bueno, gracias Vlad y con Vlad le damos hay... la bienvenida a Raquel Ortega Raquel Ortega que... buenos días Ra dios, Ra Raquel, hermano Raquel, pero está ese color y esas cosas te gusta todo. verdad esa combinación sí. buenos sí, días Francis ah, sí no, yo, un pedazo de mí ah. mi, mi niña así es mi niña yeah. Alex está de fiesta de cumpleaños en el día de así es unos colores muy muy hermosos para llevarlo en esta temporada eh, gracias Asiana. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos en este martes 6 de marzo, día de Santa María de la Providencia. Así que a todas las que lleguen por nombre de María, bendiciones en su día también. Bueno, a todas las María. Sí. sí a todas las eh, María, bendiciones. En la noticia, en Argentina los maestros vuelven a reaccionar y juzgan al gobierno y que estarán en pie de lucha porque no van a permitir que se privatice la escuela, que los mercantiles objetivos respecto a la educación no se concreten. Es digno y es digno de reconocerle, la forma de protesta que la Argentina nos ha enseñado al mundo, pacífica, pero enérgica. Y eso es lo que está aconteciendo allá y lo que podría sucedernos a nosotros aquí. Lo digo porque es llamando la atención de que no permitamos que se propicie o se allane camino para que aquí en República Dominicana también los mercaderes de la educación logren transformar lo que es de todo en privado. Bueno, un derecho fundamental la educación, pero aquí no se contempla que por algunos sectores. Algunos sectores no lo ven así, lamentablemente dentro del ADP hay mucha gente que no piensa así que es un derecho fundamental. Aquí... Lo digo por la práctica, porque a cada rato entonces se interrumpe la docencia y no permiten que los estudiantes la reciban este derecho. Ellos exigen un derecho reivindicativo quitándole un de, otro que es más fundamental aquí, y más grande. Aquí no la ADP y el Ministerio de Educación llegaron a un consenso. Oye, ¿qué consenso? ¿Cuál fue? Que los tribunales, el Eso tribunal contencioso, que el tribunal contencioso, <risa> administrativo, administrativo sea el que determine qué hacer. Eso se cae de la parte de la lógica porque ya ellos <risa> llevaron el caso a la justicia, tienen que esperar una decisión final ya de un juez. Bueno, bueno ¿qué va a decir? Pero eso? oye, ahí hay un pleito, Lo que la parte Alejo. político y de intereses de ellos mismos, en la parte que corresponde aquí a República Dominicana. A mí me apena y da vergüenza que el presidente de la DP tenga una reacción como nunca antes la había tenido. Ah, pero acá. ¿Le cancelan su mujer? Es diputado al Congreso por el Partido de of Oficialista, por el Partido de la Liberación es que Dominicana. que eso es más lejos, de ahí más grande todavía. Y ya vemos que hay algo personal que va más allá del propio gremio, encabezado por él. Sí. pero Es, es decir... O, o eh, ahí está sí. la explicación. Hay algo más Sobre grande, hay algo más grande. Sobre todo porque Francis. son todos de un hay mismo bando grande. político. Hay algo más grande, ahí. son de un bando político. Sí, pero él responde Danilo. a una persona que está interesada en causar esos caos ahí para él ir como ministro. Luego. Vergonzoso estas luchas. Es totalmente vergonzoso. En vez de buscar bueno, pues, el bienestar el, pues, la de los DP, estudiantes, que prepare su maleta porque se está propiciando también. Y no quisiera yo decirlo, la desaparición del gremio. Ellos mismos, trabajando para ellos. Porque la posición de de nuestro amigo William Hernández en la sección Duarte es total, radicalmente opuesta claro, a la del presidente. él sabe lo que está pasando. Y la, de, y la describió, exactamente la describió el pasado viernes muy bien en razón de que se preparaba... ...a asistir uh -huh. a los actos de puesta en funcionamiento de la nueva directora Mariel Santos. Así es. Y lo hizo y lo explicó y fue entendible. Totalmente todo eso, entendible. Todo eso en razón de que la ADP, la ADP, en cabeza de este nuevo presidente, el diputado peledeísta del grupo danilista... Del que tiene interés porque su esposa no pagó, no pasó el nivel que pasaron los que hoy son directores regionales, él está enconado y de muy mala manera ha enfrentado al ministro. Hasta se enfermó. No, pero, y hasta pero, bueno, un pero no solamente consecuencias... por el caso de su esposa, es que él responde a otro superior. Sí, sí, sí. sí. Eso es lo grave. Pero obviamente duda, que se están. Eh, como dice las apolete. carpetas políticas se están removiendo sí. para acomodar. Mientras tanto aquí en Hosto, la escuela de Hosto. Se está cayendo. Una escuela recién construida, Francis. No parece. Ahí es que está la situación. Esa no parece. Ahí es, que está la, ahí es que está la corrupción grande, Francis. Porque donde tienen que echar dos fundas de cemento, eh, una funda de cemento por tres carretillas de arena, echan media funda de cemento, donde tienen que poner varillas. Eh, cada, cada 3 centímetros, ponen varillas, ¿tú sabes qué? Ponen varilla cada 7 centímetros, donde tienen que, imagínate que la misma pintura de que terminan de ponerla antes de inaugurarla ya se está deteriorando, así está el techo, eso está llen, lleno de agua por donde quiera, el ministro ya visitó ahí también inaugurando eso. Pero parece vieja. Pero, pero claro, es decir, Francis. Así la veo soy. nueva, pero cuando veo los daños. Son vicios parece de construcción. Vieja. Son vicios de construcción, Francis. Pero debe haber, yo insisto, cada vida, vez que tocamos este tema, ahí. que debe haber algún nivel de penalidad para el, quien la construyó, el ingeniero encargado de la obra. Piso la de, de granito, ponen piso de ese. De deben cualquiera. Deben mandar el ejemplo de sancionar ingenieros. Sobre todo Pero, cuando están estos vicios tan rápidos porque que, debe haber alguna respuesta. Es, que, de las es más que en, to, en todo en todos lados, Raquel, no, en todos no. lados. Empieza con el mismo terreno, un terreno que vale 10 pesos, ah, no, lo ponen 100 pesos, porque hay que repartirse. Y así también con todos los materiales de construcción. Unos alambres número 8, eléctrico, lo ponen 14, lo ponen 16. Bueno, así es penoso. En otro orden, señores, la jovencita que en el día de ayer, terminando el programa, nos llegó la información de que se había ahorcado una joven en el sector de los Cieles. Y bueno, y ahí vemos las reacciones de los familiares que desconocen, dicen que no, que no fue ella, que, que sospechan del esposo de ella, que no se mencionó la, quién era, el nombre de esta persona. Pero eh, algo más sospechoso también, su celular ha desaparecido, porque tiene evidencia quizás de las últimas llamadas y mensajes, que hay ahí dentro, que deben las autoridades buscar. Ya las autoridades, la, las familiares dicen no creer, entonces hay que hacerle una necropsia a esa persona no pueden eh, y más si hay ahí. antecedentes que, que la golpeaban eso es lo, dice eso, la hermana eso es lo más que siempre la golpeaba Entonces, que le daba golpes ¿por qué permitían eso? Oye, mi no lo esa relación, ¿por qué no? quizás lo denunciaron, quizás no, no sabemos no se dijo esa información en el reporte pero ¿por qué no tomaron alguna medida más drástica? ¿por qué hay que esperar seguir aguantando golpes a una relación que luego al final nada más, la consecuencia es esa la muerte no hay otra. Cuando tú mantienes una relación de violencia, recibiendo golpes, tienes que tratar de buscar ayuda dentro de tu familia o fuera de ella. Debe haber una consecuencia a esta persona violenta. Eh, son tantos de los casos dolorosos que vemos a diario, pero ahí está la sospecha de que no fue ella que se quitó la vida, sino que la ahorcaron. Entonces debe haber una investigación del Ministerio Público para dar al traste, arrojar la verdad en este caso, penoso. Bueno, yo creo que el grado de violencia que estamos viviendo eh, debe de hacer que las autoridades competentes reaccionen. Ya a nosotros no nos cabe más lugar para asombrarnos cómo suceden las cosas y pedirle a Dios que nos libre del mal que a otro le suceda. Pero la verdad que es preocupante que también en la Casa de Altos Estudios se identifiquen o se puntualicen atracos a estudiantes, que la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, de escasos recursos, y que permanecen en el recinto hasta que se van en las noches o en las tardes, luego de todo un día, de esfuerzo y sacrificio por un objetivo de alcanzar ser profesional. Así es. Los recintos, así Oye, como en, les a, vedado, hoy día la delincuencia. Sí, así como les vedado eh, a la policía entrar cuando le parezca en el sentido cuando hay revueltas lo que sea, caramba que la delincuencia tenga ahora un nicho nuevo de su mercado delictivo y lo haga en la universidad. Pero esta este es la de nunca acabar. Y es que yo he dicho, mi celular está roto, la pantalla está rota por varios puntos, cuatro puntos, yo diría que los cuatro puntos cardinales. Hasta que yo no tenga la oportunidad de cambiar esa pantalla Comprándola a través del internet a la compañía No lo voy a hacer Nosotros tenemos que ya romper con el negocio de los celulares oh, wow. De las piezas que lo de, lo de, Me imagino que lo desarman, le cambian, uh -huh. le quitan la cámara, el sonido, la, el cargador Todo Mientras que un delincuente encuentra. El venta, delincuente tiene un nicho de negocio sí. lucrativo. Y sin querer yo afectar el negocio pequeño que vende este tipo de cosas, pero no estamos claros aquí, alguien lo está comprando esos celulares. Claro, muchas gentes. Yo propongo una campaña de no consumir en ninguna de las no tiendas de este lugar de aquí de San Francisco de Macorís celulares usados, ni piezas, porque le estamos creando un mayor mercado a los atracos en la universidad, en las calles, sí. respecto a los celulares. Así es. Bueno, también las prestaciones laborales vuelven a ser noticias, los, los obreros, servidores de la alcaldía municipal de Noso que siguen su lucha, todavía no tienen respuesta definitiva, vemos muchas personas muy adultas algunas enfermas. Ya debe haber una respuesta, Dios santo. Pónganse de acuerdo, Mira, trate de buscar soluciones. Han ido pagando, ¿vale? lo que pasa es que lo que han hecho acuerdos son los que están recibiendo. De no, so nos vamos a la pausa, señores. Retornamos con más aquí en De Mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevos.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Aquí estamos de vuelta. Y gracias a Ciana. donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada 10, gracias a Ciana. Ubicado en la calle El Carmen, esquina Papio Olivera. Ahí estamos. Todos los outfits para andar de forma casual, es por formal. Todos esos atuendos los encuentra en Siana. Pasa por allá o llámanos al 809-588-2395. Donde vestir a la moda cuesta menos. Raquel, sí. ¿y tú quieres comprar un vehículo usado pero en excelente condición? Claro, y después de estar bien puesta. Jipeta ah. o vehículos, como tú lo quieras. Gordo Automol te ofrece todas las marcas de vehículos. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte en la máquina que anda buscando. Ve. Dale velocidad y llégate a Gordo Automol en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida Santo Domingo, teléfono 809-294-3090. ¡Vaya a Gordo Automol! <risa> bueno, yo tengo la recomendación, como cada mañana, de invitarle a pasar para la solución de sus afecciones de salud, a son Nature. son Nature es la clínica que trata de forma natural todas sus afecciones de salud. El doctor José Tejada, junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les esperan. Estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribe, en segundo nivel, módulo 29. El teléfono 8092-294-6426. -64 Vaya a Ozon Nature y allí usted va a recibir la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Bueno, y les invito a las chicas a pasar por Anco Nilvar a cuidar sus manos, uñas y pies. Por supuesto, allá en la Plaza Colonial, módulo 5A, estamos ubicados en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Ahí nos encuentra un equipo de especialistas en el área para brindarte las mejores atenciones. 8097-44-5910, para mayor información y para hacer su cita. Ahora estamos laborando los domingos de 9 de la mañana a 12 de la tarde. Así que pasa por va a poner tus manos, precisamente, en manos expertas. Y ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Aquellos que nos ayudan a tener una empresa amigable con el medio ambiente. Aquellos que tienen granjas, avícolas, porcinas, ganaderas, con malos olores, con moscas, con gusanos. Eso es cosa del pasado. Los microorganismos eficaces le dan la solución. A la zona hotelera que tienen problemas con malos olores, con las plantas de tratamiento, los sépticos, los lagos en los campos de ol, esos olores que llegan hasta los turistas, los microorganismos eficaces le corrigen ese problema. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle su empresa responsable, amigable con el medio ambiente. Bueno, Supermercado almánzar en La Juarana le indica que no debe salir de La Guarana porque todo lo encuentra en un solo lugar. Allí tenemos vegetales frescos, carnicería, delicatessen, restaurantes, área del de electrodoméstico, cuidado personal, en fin, todo. Por eso les indican que no debe salir de la Juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Calle Principal 34A, La Juarana, aceptamos tarjeta solidaridad. Así es, yo debo recordarle por supuesto el Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty, somos distribuidores exclusivos de Bio Natur y Skin Care, ahí están nuestros jabones orgánicos que producimos, pero también nuestra crema para el cuidado de la piel. Nos llama, nos pones un WhatsApp al 829-497-9091, pasas directamente por nuestro centro en la calle de San Francisco entre José Reyes e Inver, 809-244-0028, también otra vía de comunicación en NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Y bueno, óptica máxima visión, no solo marca, solo prestigio acá en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina La Cruz, ahí estamos. No juegues con tus ojos, visítanos, haz tu chequeo rutinario de, para que tu vista esté 2020 y por supuesto tu montura la, de, la deje a tu personalidad. Nos encuentra en la calle Castillo, esquina La Cruz, 809-588-7675, óptica máxima visión. Bueno, es el tiempo para dar acuse de recibo nuestros mensajes, que nos llegan en el WhatsApp, saludar a Saba, de acá de San Francisco de Macorís, nos está mandando una invitación, Teatro Tutú, nos está invitando para mañana 7 en el parque a las 10 a una actividad importante, dice con la Asociación de Poetas y Escritores del Arte y Cultura Hispana. Tiene el objetivo de entregar a San Francisco Macorís la antorcha cultural de la paz que ha venido recorriendo el mundo y que ha sido recibida por el Papa Francisco, el expresidente Barack Obama, y en manos de embajadores de la paz de República Dominicana, escritora y poeta María Ortiz, con el fin de promover y fomentar el amor, la armonía, la cultura y la paz alrededor del mundo. Recuerdo mañana... La, en el Parque Duarte a las 10 de la mañana gracias por la invitación gracias también a John López de Pueblo Nuevo nos manda este vídeo eh, ahí está mi niña el siguiente mensaje, este es Alexa Pérez que hoy está de fiesta de cumpleaños, le amanece de cumpleaños flaco vamos a ver la musiquita para mi reina de la nueva Ajá, de la nueva escuela Exactamente, de, la, de acuerdo a la ah, edad de no, la bebé. <risa> Ahí está la princesa Alexa, mi corazón, mi pedazo de corazón, que hoy está de fiesta de cumpleaños. Enhorabuena. Bueno. Que lo disfrute muy bien. Una niña súper inteligente, meritoria a todos los años. Que Dios la siga bendiciendo, que me la grande, grandemente. Gracias, hermano. Así es. Ahí está mi Mucha princesa Muchas bendiciones a esa princesa. Amén, gracias, Fulvio. Así es, gracias Flaco, un beso grande, nos, eh, también el mensaje es que nos llega de Fulvio, esto lo vamos a tratar, vamos en, el tratar en, el en el tema más adelante, muy bien, William Hernández nos manda esta foto de buenos días en la postal, pero también manda la información a los presidentes y secretarios de las unidades de base sindical y pedagógica, a los psicólogos, orientadores, profesores de moral y cívica, su gran compromiso con la formación y educación. Dice que hoy a las 10 de la mañana en la Casa Club de los Maestros tendrán la gran conferencia. Razones para una educación de género con Mari Cantizano. Eh, está pidiendo asistir puntualmente. Uh -huh. Ahí está. Una educación de género. Sí, importantísimo tema. En este mes. Tanto problema es el que nos me está trayendo la política. Cultura, cultura de la mujer y eh, el día 8 será el Día Internacional de la Mujer. Joaquina, de la Reforma de Bajo Yuna, nos manda esta postal hermosa de Feliz Día. Gracias, Joaquina. Feliz Día, Joaquina. Lorenzo Cruz, de Urbanización Los Maestros, también nos escribe, nos da los buenos días. Es Lorenzo, gracias por estar en sintonía. Virginia, de la Urbanización Castellanas, dice, Virginia, buenos días, para solicitarle a Edenorte que, por favor, vengan a la Urbanización Castellana a reparar lámparas en la calle F y la calle D. Frente a la Casa 8, las cuales están dañadas y los ladrones están haciendo su agosto, atracando. Ya se les ha informado anteriormente y han hecho caso omiso. Atención, es de norte, pero también la alcaldía sí. municipal puede mediar en ese sentido. En la... En, en la iluminación de esos sectores, en la urbanización castellana. Sí. Puede gestionar con el. Que precisamente será futuro un gran problema para el municipio cuando aquí no se tiene cultura de prevenir. Y es que Edenorte es una entidad que comercializa energía para la zona norte. Y nosotros consumimos como municipio luminarias para iluminar la ciudad y los sectores. Ellos en cualquier momento volverán a cobrarle al municipio la luz servida en espacios públicos municipales. Pero el municipio no ha tenido la interesa en cobrarle a Edenorte por el uso de de tierra, es decir, de suelo y aéreo, de las instalaciones que indica la ley, no solo a 176 sino la las 125 de electricidad pero esto no lo conocen, los políticos engrampados en el poder, ni siquiera el alcalde, yo lo usé como punto de campaña en mi campaña como propuesta de alcalde, sabiendo que no iba para ningún lado, porque nosotros lo que estábamos era planteando una, una candidatura como partido, solo, sin alianza del PLD. Bueno. Pero es. eso será un tema interesante. Así es, Porque es, ahora claro. le están demandando a que pongan la luminaria. Es verdad, el ayuntamiento puede exigirle que le instalen claro. Esas luminarias a muchos sectores a oscuras. Banay de sector Madrigal nos manda que la paz del Señor entre en nuestro hogar y en nuestro corazón. En el día de hoy nos manda bendiciones abundantes. Gracias. Para ti también, Banay. Bienvenida, Hidalgo de Villa Olímpica nos manda este mensaje de Hebreos 11.6 No es posible agradar a Dios sin tener fe Eso Amén. es así Gracias, bienvenida Que Dios te bendiga Rosario Ventura de San Martín Nos manda un mensaje también Con motivo el día martes Vladimir Mejía de Salcedo Nos manda un video Dice que el alcalde lo que está haciendo eh, Que qué está haciendo Pero del sector Salcedo O del municipio de Salcedo Porque en Salcedo sí. es hembra es nuestra querida Mercedes Ortiz Mecho. Vamos a ver qué es lo que revela este, este ¿Es video. Salcedo, la salida de a la Villa Tapia. Presenta basura y el cumbre de basura. Eso. eso es lo que no me queda ¿Eso claro. ¿Eso es la libertad aquí? Entonces, no. es el sector salcedo, porque la persona que escribe se llama Vladimir. De la sal de salcedo. de la avenida libertad. Por ahí pasa el camión en la dos veces avenida al libertad. día. El problema es que traen basura. Y luego la sacan la de poca saca. cruza al camión. Hay falta de cultura. Mira. A ese esa tema, problemática. Eh, yo no sé, mi amigo, mis amigos de Móvil Soluciones, procurarán justificar, pero precisamente cuando usted propone ser el encargado de esa solución y luego no lo tiene, ese, es gran, ese será una gran, un gran problema de explicarnos nosotros cómo justificar no tener ya la ciudad a esta fecha eh, en control de la basura bueno, Sinaí de Jesús de la instancia Abreu nos escribe y me pide que por favor vea este video de Nuria para hablar de ese tema muchas gracias, lo voy a ver en la pausa gracias, vamos a tomar en consideración esa propuesta que usted hace el número que termina es 0972 nos saluda y dice con permiso, usted cree que en la tarde haya docencia en dónde? no hay paralización hasta ahora que creemos se sepa, que en el sistema público creemos aquí, que hay eh, hay, docencia, hay docencia no se ha paralizado normal. María del Carmen Tejada María del Carmen nos manda esta postal bueno, bueno él habla por la invitación que hace William a la conferencia pero es para algunos profesores del sector ah, que ya, mencionamos ya. El no hay paralización de cumpleaños que entonces aquí nos manda sí. María del Carmen esta postal y nos dice que por favor a felicitar a Gilcia dice a Gilcia Camila Rodríguez Tejada cumple sus 15 años lo cumplió el pasado sábado y qué les bien. desean felicidades miren qué hermosa la 15 Mucha de abril, abril a la así es felicidades nos saluda Jonathan Ureña del Bronx y manda la foto de que Jonathan bueno, sigue Jonathan, trabajando. Está frío ahí. Tiene mucho frío, Jonathan. Sigue trabajando tempranito. Dice el que hay una Qué tormenta bien. de nieve que dejará 8 pulgadas eh, pie, Ay, a un mía. pie de nieve, dice en ciudad de New York. Bueno, sí, está, fuerte, está fuerte el toda asunto. La costa norte. Elsa Matías de los Rieles manda un video, gracias. Okay. Elsa Mercedes Díaz nos manda esta postal y bendiciones para los tres. Gracias, gracias. Mercedes. Rafael Díaz es Juan Bosch. Bueno, y él manda cumpleaños. la foto porque estuve de cumpleaños aquí, lo felicitamos. Lo felicitamos sí, aquí y bueno, y está mandando su bendición de estar con su mamá, doña FIFA. Felicidades. <ríe> Felicidades, vamos. Así es. Cristina Dennis de la urbanización Toribio Camilo también escribe, dice que los residentes de la Cari, de Camilo Toribio quieren que le, le digan o que le ayuden a encontrar el área verde porque desean caminar por ella para mantener la salud en óptima calidad. Entonces, ¿esa urbanización no le dejaron área verde? ¿Quieren? Eh, que le ayuden a encontrar el área verde. Bueno. No le dejaron área verde a claro. esa urbanización. ¿Y qué pasa? ¿La tienen? Hay en un todo? parque que tengo entendido. ¿En la Toribio Camilo? Sí, Sino, eh, lo que pasa que será es con, recuperar entonces está, está camino. Aquí Toribu se cogen Camilo. hasta los muertos. ¿Qué Dice, será? ¿Eh? Dice Camil. En la camino no hay parque. Ah, no hay parque en la camino. Entonces ellos quieren tener un espacio verde para hacer sus caminatas que pasa o en la noche para mejorar que los la proyectistas hmm. y los dueños son interesantes en su forma de plantear las áreas verdes. Normalmente la plantean en los finales colindante a un río a una cañada y es donde menos personas demandan esto lo correcto sería que el área verde esté en el, el centro parque, o en lugares donde concurra toda la comunidad pero, eso, eso, eso tiene que ver pero eso. el ayuntamiento es, eso, el, eso es tiene obviamente que el responsable de claro, no claro, vigilar eso correcto, de ese cumplimiento ahí está Penoso tradicionalmente ha sido un fiasco una violación claro. total le digo que yo bien. nunca votaba por las proyectos porque bueno. nunca estaba conforme. Bueno, llegó el tiempo de Fulvio Oreña y su tema central. Adelante. De mañana. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Comprometiendo las instituciones públicas con intereses particulares. Yo quiero que producción, gentilmente, le pido que me ponga las fotos del río Jaya, donde está, que está ahí en el WhatsApp, salió en el WhatsApp, donde dice un trabajo de engavionado que se está haciendo ahí. La Dirección Provincial de Medio Ambiente le otorgó un permiso al señor Pablo Ernesto Moya que construya un muro dentro del cauce del río Jaya. Ahí están las fotos. La ley 6400 establece dejar 30 metros en ambos lados del litoral del río. Eso está detrás de la fortaleza, por esa zona que está. Y eso constantemente se vive violando, haciendo construcciones, edificios en tierras que son del río, tierras ribereñas del río. Después vienen las inundaciones y acarrean entonces los deslizamientos de tierra y los, los derrumbes. Y también acarrean pérdidas de vidas humanas en otras Pero hasta ocasiones. Se ven esos edificios. Miren ¿Y ¿Dónde es eso? ¿Cómo esta persona.? Pablo Ernesto Moya construyó en la misma orilla del río Jaya. Ahora ahí, tiene el problema no hay ¿no? de que se le está deslizando el terreno, porque son terrenos del río, ribereños, limoso, arenoso, terrenos que no son consistentes y mucho menos para albergar estructuras de esta índole. Primero no respetó la ley 6400, ni la, norma, ni la ley 176-07, eh, ni la normativa de construcción urbana tampoco. Y ahora, la Dirección de Medio Ambiente le otorga un permiso. Primero empezaron sin permiso. Ah, que tienen permiso del INDRI. El INDRI no tiene que ver con eso. Luego... La dirección de medio ambiente, cuando fueron los técnicos, le otorgan el permiso para hacer estos engavionados ahí, estos muros, en el mismo cauce del río. Resulta que de acuerdo a la ley 6400, toda la parte urbana, todo el municipio, le toca a la dirección municipal de medio ambiente. De acuerdo a la ley, le toca a la dirección municipal de medio ambiente y no han ido por la Dirección Municipal de Medio Ambiente. Y también, los problemas surgen de que no se le está dando seguimiento a las construcciones que se están haciendo, en la mayoría de ellas, que se han hecho en otras ocasiones. Debe haber un lazo estrecho en lo que es planeamiento urbano, obra pública y, y Dirección Municipal de Medio Ambiente. Porque hay que visualizar estas cosas que no ocurran, ya los edificios están construidos, ah, lo vamos a dejar caer, entonces ahora trae una problemática, que pone en peligro la inversión, pone en peligro vidas humanas, con los inquilinos que están ahí, pero también ya ha puesto en peligro la misma existencia del río, Y yo creo que no somos tontos para nosotros cambiar un río por construcciones. Sin embargo, eso es lo que hemos hecho y hemos estado haciendo toda la vida. Cambiando vida, cambiando el río, cambiando agua por construcciones. Y nosotros tenemos en San Francisco de Macorís, el vertedero más largo es el vertedero del río Jaya. Y nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís la cloaca más larga, y es el río Jaya. Cerca del 25% de las construcciones de San Francisco de Macorís, por no decir más, vierten todas sus aguas residuales, negras, servidas, como usted le quiera decir, desechos humanos, cloacales, al río Jaya. Pero también, un gran porcentaje de esos hogares, cerca de 12.000 casas de familia, vierten su basura, su residuo sólido, su desecho, como usted quiera decirlo, al río Jaya. Y hemos convertido el río en una cloaca, en un vertedero. Y lo hemos irrespetado constantemente con la presión humana que hemos construido encima de él, de él. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Esta generación, la generación pasada, eso es lo que le va a ofrecer y le está ofreciendo a la generación presente y a la generación futura. Una cloaca de río. Y tanto que no la damos de limpio, y tanto que no la damos de macorizano. Sin embargo... Ahí está la realidad que nosotros estamos viviendo, que nos golpea en el rostro constantemente. Y esos barrios que se han creado en toda la periferia del río Gumancito, por ejemplo, todos los tubos conducen al río Gumancito, todos los desechos conducen al río Gumancito. Y ahí tenemos también la quebrada de los Ibaritos, de la Duarte arriba hasta abajo allá. Eso es penoso, la cantidad de vertedero que hay ahí, la cantidad de desechos humanos que hay ahí. Y las autoridades, oídos sordos, vista gorda, muy bien gracias. ¿Cuándo llegará el momento de recuperar el río de una, de una manera fehaciente, decidida? Que nosotros seamos responsables y le entreguemos a la nueva generación un río saneado. Pero así, como el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó aquí, de esta provincia, ese permiso, Para que construyan ese muro y, y santifiquen y glorifiquen y salven esas edificaciones porque ya están hechas. Así se están violando constantemente las leyes por donde quiera. Y estamos construyendo un país, como decía la voz de la mañana, como chivo sin ley. Y estamos comprometiendo la estabilidad nacional. Porque, óigame, si usted no tiene agua, si usted no tiene seguridad de agua, simplemente usted es una nación fallida. Lo mismo que está pasando con Haití, que en dos o tres años, cuatro o siete años, ya no tendrá capacidad de tener agua potable, ni siquiera para sus habitantes. Hay un contacto, vamos a recibirlo. Buenos días, buenos días. Saludos Julio, Raquel. Muy hola, buen día. A ese bueno, tremendo bueno. equipo. Gracias. Muchas gracias. De día a día, no nos perdemos porque de ustedes aprendemos bastante para, para nosotros replicar parte de los temas en nuestro espacio sabatín. Gracias. gracias, Rafael. La verdad que, aparte de interesante, resulta muy preocupante la denuncia de Julio, a raíz de que esta es la punta del iceberg de las construcciones ilegales de San Francisco de Macorís. Y no es de esta gestión, de todas las gestiones. Yo me recuerdo que al igual que Francis, de una organización que logró imponer sus criterios eh, cuando éramos regidores para instalar un muro, un muro similar sí. en las en afueras de Tirabe. Más sin embargo, muchas veces cuando una golondrina se antepone a tempestades tan poderosas, cuando mueven los cimientos de una institución, específicamente el ayuntamiento, porque no nos podemos lavar la mano y decir que esto no es una responsabilidad ni que tienen que llegar al ayuntamiento. Las sí. instituciones con competencia compartida, como es el caso, que tienen responsabilidades directas, y eso es una ofrenda. Si logran los permisos contados con la institución del Estado, bueno, puede es ser el ayuntamiento porque está agrediendo la municipalidad y tanto la hogar como... Eh, este departamento que tiene que ver con eh, obras públicas y, y planeamiento urbano tienen sus inspectores que le echan un poquito de gasolina porque me dicen que ni para eso eh, se ha sacado parte del presupuesto no ha llegado dinero y, Rafael tienen que intervenir en esta situación porque choca, es chocante ver esta situación y poner en riesgo no únicamente el caudal de Río sino los posibles inquilinos que ocupan esto es un tema de seguridad ciudadana y es bastante preocupante así que no solamente este caso Déjense ustedes como ciudadanos ejemplares, públicos, la que todo producción No como, como empleados ni como defensores, en el caso mío, que podría ser desde de, de mi gobierno. No, apartémonos de eso. Dejen, caminen por las orillas de Río Vaya, para que ustedes vean, desde la Tenería hasta la Salida, hasta Mirabel, para que ustedes vean que van a encontrar miles de violaciones impactantes, no solamente al medio ambiente, sino a la seguridad propia del, del ciudadano. Gracias, gracias. A usted. gracias a usted. Mira, hay que estar vivo para estar eh, para ver cosas. Porque unos edificios así, cómo lo construyen encima del cauce del río. Eso es ser irresponsable con los mismos inquilinos. Claro. Viene un movimiento telúrico, Francis Se va. Y ahí no queda nada. No, pero una crecida del río nada más. Y aún poniendo esos, esos, eh, esos gaviones ahí, eso no garantiza. Que una crecida de río no se lo lleve. Pero, Fulvio, solamente pensar lo que tarda una construcción en realizarse y luego para sacarle el provecho a esa inversión, es una estupidez del propietario hacerlo ahí. Ahora, los inquilinos tienen que darse mucha cuenta, la persona cuando va a rentar... Y como hablé de compromiso de, de instituciones, voy a continuar con la otra institución, la ADP, eh, digo, el Ministerio de Educación. El 80% de todos los recursos de educación están comprometidos con los sueldos de los profesores, con los empleados administrativos y empleados de apoyo, el 80%. De ese 4% que es mucho, todo está comprometido ahí. ¿Por qué está comprometido ahí? Por clientelismo, por populismo mediático político y las revisiones que hizo el ministro no se vio ningún resultado todos se quedaron ahí, todas esas botellas, aquella que puso Amarante y Baré. Y solamente queda el 20% para inversión, solamente queda el 20% para inversión. Y por eso nosotros vemos que le deben 3 mil millones de pesos a los suplidores, que le deben 3 mil millones de pesos a los ingenieros, y por eso nosotros vemos toda la corrupción que se dan en la construcción, que a los dos años ya están llenos de goteras y provocando todos todo los... Lo, los vicios de construcción que se reflejan. Dios nos libre a nosotros de un movimiento telúrico con los muchachos adentro de las escuelas. Dios nos libre. Porque con la misma corrupción, los materiales que usan no son de los mejores. Y todas las auditorías se han quedado a medio talle y no, no han seguido trabajando en esas auditorías. La AFP, por ejemplo los fondos de pensiones, el gobierno usó 120 mil millones de pesos de los fondos de pensiones para pagar deuda. Está tan endeudado y está tan en quiebra que ni siquiera los ayuntamientos le ha pagado todavía. El poco dinero que llega a las bases, que llega a los pobres de los ayuntamientos municipales y distritales, no no se le ha pagado. La ley dice que es un 10, le pagan menos de un 3 y aún así, todavía hoy estamos a 6 y no se le ha depositado a los ayuntamientos. Recuérdate que estamos muy estrecho, el presupuesto está muy cargado. Y decir que cojan los fondos de pensiones está atentando contra, contra la dignidad humana de los trabajadores que han entregado su vida al trabajo. Y que cuando se retiren necesitan esos fonditos para ellos. Y para retirarse, para conseguir esos fonditos no, no, eso no, hay que, que hacer... Ojalá, ojalá ellos que se mueran todos y nadie los retire. <risa> Así como cogieron esos 120 mil millones de pesos, van a seguir cogiendo. Porque están apretados. Porque no han querido hacer la, la, las restricciones de gastos que se deben de hacer. Ahí tenemos también a salud pública. 5 mil millones de pesos son de botellas en salud pública. 5 mil millones de pesos de salud pública dedicado a botellas. Gente que están fuera del país. Gente que están fuera del país. Sí, sí, sí. Muchos de ellos que no están haciendo nada. Y tengo información interesante. Salud pública comprometiéndola de esta manera irresponsable también. Y tengo una denuncia interesante ahora que tú hablas y que tiene que ver con la falta de respeto al manejo del dinero del pueblo. Sectores danilistas han ido a ofrecer a sectores leonelistas salarios de 15 mil pesos aquí en Macorís. Y lo han hecho en otras comunidades Eso se va a ver mucho porque la reelección está montada Lo penoso es Pero si no hay dinero para el Estado Cumplir lo básico ¿verdad? Y darle el dinero de los ayuntamientos Que eso es ley Y terminar de reparar los ayuntamientos ¿Qué hacen los, ampliando los su cartera Yo he dicho que ellos emergencia. tienen ya Planificado Una legión Una legión de votantes asalariados Para ganar al pueblo dominicano que sepa que para nosotros va a ser sumamente difícil retomar la eficiencia de las instituciones públicas bajo estas condiciones que se están dando. Un esquema raro, sí. Es un esquema negocio de del rentista. farro, de negocio rentista. Es una cultura de la corrupción, hermano. Una cultura de corrupción y bueno, de eso es Penoso. está ahí. Eh, la, esperamos en las que venas. podamos por lo menos elevar una voz y no decaer en la lucha de nosotros poder conquistar en esta nación que es de todos nosotros una dignidad humana de mejor calidad muchas gracias Fulvio, gracias por tu tema nos vamos a una breve pausa, retornamos con más Ay, aquí en de mañana gracias Fulvio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 Gracias por continuar con nosotros acá en De Mañana. Gracias, mil los que nos ven a través de la magia de la Internet en www.telenor.com.de Aquí estamos, su equipo, su team de mañana. Y gracias a Tere, como siempre, por el cafecito salud. muy rico. Salud, salud. los que nos no, queda no en la taza ya. Sí. <risa> y salud a ustedes también. Bueno, eh, aparte de subir los combustibles los fines de semana, pues la más reciente información... Vamos a retomar la idea de hacer una <risa> movilización importante. No echar combustible. De no consumir combustible Ajá, y empezar y entonces, por un día. Sí, hay que planificar no, bien esa, es decir, esa que propuesta. Que caiga la venta ese día. Esa propuesta hay que planificarla muy bien. Pues aparte de que eso... Sepan los eh, que venden, no es en contra de ellos, sino sí, porque ellos mismos son parte eh, afectada, porque simplemente ganan lo mismo cada vez que se vende un galón. Uh -huh. El Estado, es el mensaje al Estado. Así es, pues otra cosa de las que suben a diario acá no solo son los combustibles los los, los, los, productos, los productos de primera necesidad los servicios, pues se acaba de anunciar que ha subido también el costo del servicio de la renovación de los pasaportes, vamos a ver algunas imágenes que ha preparado producción porque aquí en San Francisco de Macorís funciona una de las oficinas con carácter regional. Tengo entendido Raquel que subió el costo de los rezagados, tú solicitas la renovación del pasaporte, para tal día está listo, si no lo va a retirar. en el tiempo. Entonces te multan. Mil pesos. Mil pesos. Ya entonces el valor las... del retiro son tres mil De pesos. 100 a mil pesos subió casi nada esta información. De 100 a mil pesos. Sí, ¿Es, sí. un, es una medida para hacer que responsabilidad. Es una de la sanción de irlo a buscar no lo deja. Y deje 300 pesos la, la fotografía. Habla así. Las tarifas de los servicios de fotografía, pasaporte rezagado y renovación de documentos de viaje por estado de abandono. Ha subido. Esta medida es la resolución 006-2018, 18 2018, entró en vigencia de inmediato, según lo informó a la entidad Ramón Monchi Rodríguez. Además, informó Monchi que algunas situaciones críticas al momento de tomar la fotografía para la emisión de la renovación de pasaportes a pedir de fecha será obligatorio retirar cualquier tipo de turbante y tocados por razones médicas, culturales o religiosas que porten algunos ciudadanos. Así que voy a repetir, queda... Eh, ha informado que esta situación, cuando hay mucha gente que no quiere quitarse su turbante por cuestiones médicas, por ejemplo, una persona que tiene un tratamiento de, de que cáncer esté recibiendo, ejemplo, exacto, de quimioterapia, quimioterapia y radioterapia y que ha perdido su, su cabello y anda con un turbante puesto, pues tendrá por según ¿Es asunto de esta, religión también? Será obligatorio retirarlo a partir de la fecha. Esta disposición se dio a conocer hace dos días. Y será obligatorio retirarlo, así que nadie que se sienta mal Son las medidas y que deben ser cumplidas por todos Y es correcto, para garantizar eso le crea una carga y, una, y un problema Porque, uh -huh. óigame, no, la y, seguridad que y, debe de tener y el, el, y el rostro debe verse bastante claro, sus, todas sus facciones, las orejas Sobre todo si para se, esto, pues así si es Y se pierde un pasaporte de eso Así es, los costos son, una foto está subiendo de 200 a 300 pesos 100 pesos más subió. Renovación: el costo de la emisión o renovación de pasaporte está en estado de abandono, pasó de 3 mil a 4 mil pesos. Los rezagados, las personas que retiren su pasaporte, que luego de 15 días por haber emitido, de haber emitido pagarán de 3 mil pesos. Antes eran 2 mil. O sea, en esos dos últimos casos ha subido mil pesos. Y la fotografía, 100 pesos bueno una forma de recabar impuestos también sí. de aumentar las arcas públicas pero, pero ya el, lo saben para que prepare evita, su bolsillo para cuando usted vaya se lo evita hay uno yendo que se puede evitar el, el de los mil pesos sí. usted yendo a buscar su pasaporte en el tiempo que le indican claro y así usted evita que le pongan Usted sabe la lucha que hay que coger en este país para cualquier cosa, para una oficina pública. La fila que hay que hacer para ir a renovar o sacar pasaporte. Ahí mismo, aquí en la regional de la dirección de pasaporte, hemos visto la fila que llega a la calle a la 27 de febrero en muchas ocasiones. Entonces... Y además de que debe pasarse prácticamente el día ahí en, ese, en esos trámites. Aquí en este país yo creo que es el lugar donde los trámites para cualquier cosa son los más largos del mundo. Y mucha gente entonces quiere buscarlo por la izquierda, como se dice en buen dominicano, pagando a un buscó y demás. Eso no lo haga no contribuye a esa mala práctica, y en las direcciones de pasaporte la veíamos mucho, ya ha ido disminuyendo, entonces es por el bienestar suyo, para que no pague doblemente, entonces ahí está ya es anunciado, 100 pesos aumentó la fotografía, de 200 a 300, y los pasaportes que están dejados en estado de abandono, o sea, que le dicen a usted, usted debe venirlo a buscar en 15 días o una semana, y pasó de ese tiempo que le dijeron, entonces tendrá que pagar mil pesos más, y la situación está para eso. Así que vamos a, hacer, a cumplir y a buscar nuestra documentación a tiempo. Mira, esto para nosotros siempre va a ser, para los dominicanos, un estado de, diría yo, de incumplimiento o de convulsión. Eh, cada vez que se trata de hacer o de cumplir nosotros nuestros roles como ciudadanos. La importancia que tiene planificarse y si usted ha decidido sacar un pasaporte... El privilegio de viajar. El privilegio sí, de, de viajar. No es para todo el mundo. Hágalo. Claro. Esto no le va a afectar. Uh -huh. Yo entiendo que incluso la, la 300 pesos por la fotografía todavía no es un costo uh -huh. alto. ...porque es una fotografía con una especificación... ...los mil pesos rezagados, sí... ...ahora, los mil pesos... <ríe> ...los de mil, tres pesos. mil pesos... ...los mil pesos... ...por sí. dejar de buscarlo... ...por, por dejar de... <ríe> ...oye, Mira. Hay, hay que estar preparado porque por donde quiera es sacando dinero, Francis... ...sí... sí. ...por donde quiera, todas las oficinas... ...ahora a las mipymes y a la pequeña y mediana empresa... ...le van a poner también más restricciones... Mira, hay algo que, ahora que tú hablas de restricciones, hay algo que apenas estamos empezando a conocer los abogados. Y los empresarios, los inversionistas deberán de tenerlo, y todo el público en general, y es la ley de lavado. Uh -huh. Eso te, te, tiene que traer por sí solo una, una modificación en el comportamiento y en el, en el manejo de las finanzas personales y de empresas. Perdón, antes que continúe uh -huh. con tu tema, preguntan en el WhatsApp, Mercedes Díaz, que cuánto cuesta la renovación del pasaporte, eh, cuesta 3 mil, pero si usted no fue a buscarla a tiempo, en el periodo que le dieron allá, que le dijeron, venga a buscar su pasaporte, en una semana, en ese día, en el tiempo que le digan, en la dirección de pasaportes, entonces, si usted se pasó un día más, tendrá que pagar mil pesos más, en vez de 3 mil, 4 mil pesos. Ese es el costo por rezagado, así es que ellos le llaman en ese en ese monto. Luego el otro sigue normal. Continúa, ¿En Francis. Iba? Continúa. Fue. La ley de activo. Sí. Entonces, es una ley que debemos nosotros, los abogados, ir comprendiendo, porque los abogados, como los notarios, somos entes obligados para la ley. Y esta ley aplica sanciones para los entes obligados que van como leve hasta de 2 millones de pesos. Si usted no hace lo correcto en indicarle cómo transparentar las operaciones en las que usted participa... Ya está en ejecución la ley de ONU. Sí, porque ya el, ya el reglamento está vigente, que es una de las cosas que Entonces, contrasta Francis. con la ley 163 de Intran, 17 que no tenemos los reglamentos. Son como 29. Se está eh, eh, embarcando muchas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el que más quiere cumplirla. Francis, volviendo a la ley de lavado, <risa> y siendo realista, la mayoría de las construcciones de este país, muchas de ellas, se han hecho lavando dinero. ¿Se han hecho? Lavando, lavando dinero. Lavando, planchando. Eh, eso ahora va a estancar lo que es la inversión ¿Va a estancar también la economía? Bueno, bueno yo diría en hora buena, que orientación si es para poner a que todo aquel que tiene capacidad económica y hasta la fecha se ha mantenido de forma no visible para la autoridad, tendrá que ir buscando el mecanismo de hacerse visible y transformar su modo de utilizar el dinero a un modo más visible, para la autoridad, es decir, que tú te reconozca a ti como empresario, como, que pagues inver impuestos. como inversionista sí. y que se vea que hay una movilidad de los recursos que tú posees en una cuenta con un privilegio de no tocarse porque es un privilegio que tienen los bancos y que tus transacciones sean visibles y transparentadas. Obviamente y que y tú mucha, tienes el primer, mucha, el primer paso a lo que a tu preocupación Y mucha de la banca privada ha trabajado muy eficientemente esa es la base el fundamental tradicional entonces no podemos cuántas urbanizaciones están hechas esa, esa, de jafar Dame tomarme un de café, un café antes que tú sigas con lo que dijiste viene a restringir <risa> eh, el desarrollo porque tú ves no. la principal ah, ciudad no, de Santiago no, no, no, no, San no, no, no. Francisco no, eh, no, Moca, no, no, no, no. Eh, baní, sí. sanción. Yo no quiero desarrollo así con dinero es, sucio es, es, es, Ese crecimiento que se ha y, toda, no y, y todas esas torres que que y todas esas torres y todas esas cosas que se han hecho. No, no, no, no. Entonces, no. esa ley de Mira, lavado. Ya para lo que está hecho, como tenemos por norma constitucional, que las leyes son para el porvenir. Y, la, y no se admite no la retroactividad y que para hacer ejecutar una sanción debe existir una ley previa y que esa sanción tiene que ir proporcionalmente dada de acuerdo al daño causado. Para lo ya hecho no tiene... No es retroactividad. Es decir, ahora, obviamente que sirve de basamenta en un proceso, si usted se embarca, en hacer inversiones no transparentadas y que luego a usted se le identifique que también participó en aquellas. Podría ser una especie de hilo conductor para engrosar las tantas veces o sea, que, que no cuenta. se cumplió. El Obviamente cuenta. el historial va a estar Así ahí, es. Es. porque se va a identificar a mi percepción como abogado o como analista de la investigación tú mencionaste ahorita muy bien la ley ya que rige el INTRAN la de sí. movilidad, el hombre larguísimo va a dirigir el tránsito aquí en República Dominicana que lleva al menos 1.29 hablan algunos reglamentos que hay que adecuar para la funcionabilidad de esta, la no propia sé si ley. ustedes han notado aquí a final de mes los últimos dos tres meses pasados, aquí la MES se pone como pan caliente en todas las esquinas a poner multa a diestra y siniestra Cosas bueno. que luego se desaparecen y tú ves que están en algunos puntos tranquilidad. Fis, y, f, fijos. Pero a los finales de mes, entonces, están muy activos ellos, como si fuese una institución de recabación de impuestos nada más. Yo me... La ley es que se la sí. cumplir para todos, pero es todos los días, no es por, por temporada, ni por cierre de mes para buscar más Ni recursos. por ánimo personal. Por Dios. Hoy no estoy aburrido, hoy sí estoy entonces, aburrido. Entonces, hasta <risa> de noche he visto, de noche, no sé si está en calidad ellos de, también de parar a todo el mundo de noche, en zonas aquí en San Francisco de Macorís, ellos, ellos tienen carros horario, lujosos deteniéndolo porque tenían una luz la, bajita. Hasta las 8 de la Pero noche, a los carros de Concho que no tienen luces, la tienen rota, el espacio estaba haciendo, eso no lo paran. Entonces, ¿cómo es el asunto? No es Yo integral. No eso. No es integral y no se cumple, porque la ley debe ser igual para todos. Y la igualdad en la ejecución es fundamental. Quien claro. la ejecuta, no como un ánimo de buscar dinero, de buscar dinero, poner, poner multa para si te tener... Fijas, las sanciones de infracciones por tránsito son muy altas, según la ley lo indica. Sí. Pero si te fijas, las imposiciones de notificaciones de, de multas aún se permanecen con los mil pesos. ...que tenía anteriormente... ...porque hay que esperar los 24, 29 reglamentos... ...porque hay que esperar los reglamentos... Sí. ...a mí lo que me preocupa es que... ...se está ejerciendo... ...la del control... ...del tránsito... ...o la del control... ...de infracciones como buscando siempre al infractor uh -huh. y no la de orientar educar. y el y educar. En Pero contacto, contradice Francis, eso con el contacto. mensaje de la directora porque la escuché vamos, en televisión nacional diciendo nosotros queremos educar y vamos a hacer campañas si no temporales para educar qué le pasó a un cuñado mi, a Va, mi vamos cuñado. a escuchar el contacto sí. vamos a muy buenos días buen día buenos días muy buen día muy buen día bien y más, eh, acompañante. gracias bien. Hola, hola. Usted, sobre sobre este mismo tema la ley constitucional, en cuanto a lo que tiene que ver con los reglamentos y los derechos constitucionales que violan todos los días los agentes de AME, yo quiero, yo no sé por qué eh, están por encima de los preceptos constitucionales las actitudes y acciones de algunos eh, que dirigen ese sistema de transporte están siendo más que vueltos más que fiscales, porque eh, está prohibido, tanto a, la, a los AME como a la Policía Nacional, retener vehículos en su posición. Y los artículos son muy eh, eh, alertas sobre las condiciones en las que vuelven los vehículos a las manos de los dueños. Incluso, es, es un artículo de la ley constitucional que va más allá, donde dicen que... De hecho, si un vehículo está mal estacionado o dejado mal estacionado, estas autoridades lo que tienen derecho es a mover a un lugar visible, normal, para que el dueño, si no se encuentra en ese momento, vaya y lo retire, aunque le pueda impregnar una multa. Claro, la multa. Eh, en mi caso particular, eh, estoy un poquito indignado con esta situación. Y aquí como que el capitán no quiere que le escriba Le pasó un caso Entonces, similar a usted. Yo quiero que ustedes analicen esos puntos y qué pasó con el Tribunal Constitucional si es que la meta está por encima de los preceptos constitucionales no. de la República Dominicana. Jamás. De la ley 6317, en sus artículos 63 y 60, 66 y 67, no, no también hace especificación en la ley sobre la condición del vehículo para transportarse en el país uh -huh. pues ellos también están por encima de esa propia ley sesenta en esos artículos donde ellos uh -huh. actúan como le la gana ustedes ven que, que, que sí, que ese es un departamento del estado un recaudador eso es lo que aparenta Porque ahí hay un por ciento es que que cada dirección encargada de hablar un por ciento de la muerte le toca a esos elementos para que ellos se diviertan por eso es la falta y ahora tiene sí. otro nombre. Gracias, gracias, amables televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, Luis no, GESET. no está por encima de la ley. Lo que no, nos está no faltando debe. a nosotros como ciudadanos es empoderarnos de nuestros derechos, por reconocerlos. Y ciertamente, para los abogados mismos se les es difícil eh, comprender la nueva normativa porque se hizo como una especie de, de boom para simplemente definitivamente transformar la 241 que era necesario que tuviéramos un nuevo orden pero si se fijan todo lo que está proyectado en esa ley le da el poder a los, a los municipios que lo ha tenido desde la ley 241 pero en cuanto a lo que es el tratamiento de la DGC con, que antes era la AME con el ciudadano obviamente que ellos se están extralimitando o están haciendo el trabajo incorrectamente sí. porque no están orientando a la población. Lo sí, que están que debe es ser la castigando automáticamente. Correcto. Con el afán de búsqueda, por supuesto, de pagos, de multas, nada más. Eso era el Seguiremos interés que tratando se este tema. Es un tema, por supuesto, claro sí. que sí, que debemos hablar diariamente porque es indignante. Hay mucha gente que le tiene hasta miedo a la mente donde la ve porque sabe que ahí viene a ponerle una multa, no a educarlo. Nos vamos a una breve pausa, señores, retornamos de una vez con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 Agua rosa para una salud hermosa. Bueno, gracias por continuar con nosotros acá sí. en De Mañana. Mira, vamos a continuar luego con en ese. los temas tanto de lavado como claro. la, Dijese, tamén, Dijese, y, y, Intran. Y la. Intran. el tema del Intran. Yo creo que sí, sí que vale la pena eh, adentrarnos a estos y temas. Y conocer la experiencia de la gente. Y conocer ¿No? la experiencia, pero debemos, como ciudadanos, empoderarnos. Eso no es definitivo, ni es una imposición inmediata. Usted puede ir y hacer los trámites para que se conozca si tenía razón o no ese amigo. Así, así es, así es. Así es. Por, por por ejemplo, este titular, para cerrar el día de hoy, califiquen de aberrante cobro de peaje en la cárcel a Victoria pero siempre ha habido peaje porque sorprende Francis sorprendente. en toda la cárcel aberrante, del país ahí hay peaje en, lo, en los sí. negocios que hay adentro, hay peaje de todo y eso hay, es un negocio de, para que, de cada gente militar dinero. que se pone ahí pero no debe ser, no ser aquí hay individuos que prefieren hacer un lío para que no salir de la cárcel son empresarios carceleros se nos acabó el tiempo por hoy señores gracias muy por el favor de la sintonía hasta mañana